Con nosotros, Sector Canisa, miembro de APROTAM, que es la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿eh? No, por favor, buenos días, gracias bueno, a ustedes. Se cruzó con MEMA recién en los pasillos. ¿Pudieron sí. charlar algo o no? Porque no. Le preguntamos a MEMA algo de esto y a él le parecía todo bien. No, no, no, eh, yo creo que no está todo bien. Desde el mismo momento en que hoy día la plataforma está haciendo propaganda con el taxi, yo creo que no debe estar tan bien para ello. Uh -huh. eh, yo creo que en realidad esto tendría que haber sido manejado de otra manera. Para nosotros es inviable, inviable tener Uber en los taxis. De ahí en adelante que un chofer particular lo quiera tener es una cosa, pero nosotros desde la asociación lo venimos diciendo, esto iba a ser una lucha de pobres contra pobres. Y hoy día, lamentablemente, está sucediendo en la calle. ¿Qué es lo que va, lo que puede pasar? ¿Qué cambió en estos días? No, en estos días lo, lo, lo que cambió es la consulta de algunos choferes, que si nosotros vamos a poder aplicar ese tipo de aplicaciones, de, de, de usarla. Pero, y es lo que yo les digo, es inviable desde un punto de vista legal. Nosotros fuimos de, concebidos desde el primer momento con un reloj taxímetro. El reloj taxímetro es lo que marca lo que uno va a cobrar. Ellos dicen ahora que ellos están por otra vía, o sea, por la vía de la, de la digital, que están con el tema del teléfono y todo lo demás. A nosotros no se nos permite cobrar por el teléfono. ¿Por qué ahora...? En teoría igual creo que el cambio permite que sigan cobrando por el taxímetro, claro. salvo los momentos en los que Uber establece otra tarifa que es eh, superior, digamos, y que termina siendo más beneficiosa para el taxista. Pero en el mientras tanto lo que dicen es que se pueden convivir ambos sistemas y cuando estén con Uber utilizar el taxímetro convencional del taxi. Ahí está, ahí está el tema. O sea, es contradictorio entonces. ¿Por qué si nosotros durante toda la vida hemos estado regulados, Hoy día, por, para beneficio de Uber, para que nosotros le, le hagamos el trabajo a Uber, nos, nos dejan usar una aplicación. Y durante toda la vida nosotros tenemos un sistema tarifario en el cual nosotros tenemos que ir a audiencia pública, pedir aumento, venimos con una tarifa totalmente atrasada, entonces, ¿por qué hoy día se preocupan tanto por la plataforma? ¿Por qué directamente no dejan que la plataforma venga a trabajar de la forma que ellos quisieron uh -huh. trabajar toda la vida? Ellos nunca necesitaron del taxi, es más, vinieron a hacer la competencia directa del taxi. Entonces, el taxi hoy día está en el deterioro que está debido a este tipo de cosas. Nosotros en la noche cobramos un 20% más de recargo en el uh -huh. viaje, que está estipulado también en el reloj taxímetro. ¿Por qué a ellos de la noche a la mañana o de un horario a otro pueden cambiar? Eh, si tengo más auto, cobro esto. Si tengo menos auto, cobro aquello. Nosotros, en el aeropuerto o en cualquier lugar del, eh, que nosotros hacemos viaje, el señor se sube, paga lo que marca el reloj y nada más. No pero, se le puede cobrar un centavo más. Perdón, pero yo lo veo, no sé si está bien el análisis, pero por ahí no les conviene también a los taxis sumar Uber para captar nuevos clientes que están en esa aplicación? Digo, ¿No es beneficioso desde ese lado? No, no, no, no, no, y te explico por qué. O sea, tenemos que diferenciar muy bien, es lo que yo les vengo diciendo. Nosotros estamos regulados en Mendoza, ¿cierto? Sí. Nosotros hoy día somos 1.280 autos. El tema de la aplicación no está regulada, no está regulada. Ellos pueden poner la cantidad de autos que sea, es más, hoy día pueden prestar el servicio en una aplicación, mañana irse a otra aplicación. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que sucede? La gente se dio cuenta, a partir del 2018 que se sancionó esta ley, Hoy día, si usted se pone a pensar, ya transcurrieron cuatro años, ¿y qué es lo que pasa? A ellos les han dado cinco años de vida útil. ¿Cómo, o oh casualidad, hoy día que van a transcurrir los cinco años, se dan cuenta que el negocio no les ha sido tan rentable, y hoy día agarran y, a, y recurren al taxi? Que puede tener más, más que, años. Que tiene más vida útil, exactamente. Le llama la atención a ustedes eso? ¿Creen que para, hay algo raro ahí? Y para, eh, yo creo o que una hoy coincidencia día, demasiado... Yo creo que hoy día están haciendo más que nada propaganda con el taxi. Porque Uber siempre seduce con que te voy a habilitar con 25 mil pesos, te voy a dar tanto de plata, el chofer en los primeros 10 viajes va a ganar esto. Entonces seducen de esa manera. Una vez que captaron al, al, al cliente o al, al supuesto socio es lo que hace? Ahí lo manejan a su antojo uh -huh. y es lo que nosotros jamás hemos hecho porque nosotros nos hemos eh, siempre regido por una por una tarifa y es lo que nosotros venimos Claro, de todas pregonando. maneras, eh, ustedes en su momento cuando arranca Uber hicieron una autocrítica porque los taxis uno veía que venían como muy quedados, sobre todo en lo que tenía que ver con la limpieza, con la con el mantenimiento de los autos. Uh -huh. En su momento ustedes admitieron que quizás el sistema estaba teniendo algunas falencias, ¿no? Y el sistema yo creo que tuvo la falencia principalmente en el gobierno, no en el taxi. Y le voy a explicar por qué. Si usted desde el 2001, que fue una crisis bestial, y después de ahí en adelante tuvo atrasos tarifarios permanentes, ¿usted cómo hace para mantener la unidad? Es imposible. Eh, entonces, no voy a decir, no voy a ser, eh, eh, tengo que ser autocrítico en realidad, y decir si hay falencias en nuestro servicio, claro que las hay, claro que las hay. Como también las tiene Uber. Lo que pasa es que es mucho más identificable un taxi que un Uber. Entonces usted ve un negro y amarillo y ya mira qué sucio que está. Pero por al lado suyo está pasando un Fiat Movie sin baúl, con un nylon puesto alrededor, y ese, ese señor está haciendo de Uber en un auto mucho más chico que lo que es un taxi. Uh -huh. Y no sabe la limpieza, no sabe quién lo maneja y todo lo demás. Eh, nosotros tenemos eh, aplicaciones también en, en Mendoza de los taxis. Y funcionan muy bien. Es más, usted puede saber el precio del viaje con anterioridad y todo lo demás. Entonces, yo creo que hoy día quieren hacer ver como que el taxi no no ha hecho inversión, no se ha actualizado y en realidad lo hemos hecho. Ahora, es muy cierto que el gobierno a nosotros nos prometió, entre comillas, como estábamos hablando eh, con el secretario Mema la otra vez, eh, préstamos blando para la renovación de unidades. ¿Y qué pasó? ¿No se los dieron? y hoy día no se los dan a seguridad, eh, están teniendo un problema con los vehículos de seguridad, uh -huh. que saben perfectamente que no hay vehículos, y hoy día nos dicen a nosotros que el servicio nuestro va a ser improrrogable, pero ¿de dónde aparecen los autos? Debajo de las baldosas no van a salir los autos, los tienen que proponer eh, la, la, las automotrices, si no tenemos autos para cambiarlos, ¿cómo vamos a hacer? Y hoy día, a fin de año, hay tres vencimientos, porque ya fuimos prorrogados. Es una realidad. La pandemia nos azotó, nos mató. Entonces, hoy día nosotros queremos levantar cabeza, pero tenemos que levantar cabeza con la ayuda del gobierno. Sin la ayuda del gobierno para nosotros es imposible. Y nosotros no tenemos subsidios, no tenemos ningún tipo de subsidio. Lo único que les pedimos, préstamos blando para la renovación de nuestras unidades. Perdón, cuando dice Uber, ¿se refiere a Uber y Cabify, a las uh, dos empresas? A, a todas las plataformas. a Es más, hoy día, eh, justamente, que nos llama muchísimo la atención, está apareciendo por todos lados una publicidad en donde dice viajar en taxi desde 110 pesos. Jamás nosotros vamos a hacer una publicidad, eh, viajar en taxi desde 110 pesos, porque la tarifa nuestra arranca con 128. entonces el gobierno debería estar más atento a ese tipo de publicaciones uh -huh. que son capciosas, porque están utilizando la palabra taxi... ¿Pero quién es... le hace esa publicidad? Y pregúnteselo al gobierno, porque nosotros se lo preguntamos a ellos, nosotros se lo preguntamos a ellos, y sabe qué es lo que nos dijeron? Que no sabían qué es lo que era. Son publicidades, pero resulta que en un micro de línea regular anda atrás en la publicidad. ¿Quién toma la publicidad del gobierno? Entonces, eh, yo creo que ha llegado el momento eh, de sincerarnos todos. Acá el taxi... Eh, lleva muchísimos años de historia y nosotros, desde la asociación, desde APROTAN, lo vamos a defender a rajatabla. Nosotros tenemos empleados registrados, nosotros en nuestros vehículos tenemos una relación laboral, cosa que las plataformas no tienen. Hoy día nosotros estamos haciendo con la plataforma, el gobierno sabe qué es lo que está haciendo y con la cantidad de ilegales, están haciendo justamente darle trabajo a un montón de gente que le dice no, vos tenés trabajo y lo están haciendo monotributistas. Esa persona no está trabajando para darle trabajo Lo que pasa a la gente. también es que acceder a una licencia de taxi, no sé si está bien dicha la palabra, ¿Sí? pero durante mucho tiempo, lo que yo tengo entendido es que para acceder a manejar un taxi, cuyo propietario es otra persona, tenías que pasar mucho tiempo, o en realidad, perdón, voy a cambiarlo, para ser propietario del ¿Sí? taxi, tenías que pasar mucho tiempo. ¿Qué pasó con todo eso? Qué, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eso se lo preguntamos nosotros al gobierno. Yo creo que... ...ha faltado política de Estado. Acá faltó una política de Estado de decir... ...en el 2008 éramos 930.000 habitantes... ...hoy día somos 1.718.000. ¿Qué es lo que pasa? Eh, el taxi desde el 2008 a la fecha no ha tenido licitación. ¿Por qué no, no buscamos de incluir justamente a toda esa gente... ...que está en la clandestinidad, incluirlos y decir... ...vamos a hacer una licitación nueva de taxis para esa gente... ...o para todo el público en general... Pero no le busquemos la vuelta, porque en algún momento se nos dijo desde el gobierno y se va a hacer una licitación al mejor oferente. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Una salida laboral o, o beneficiar al, al poderoso? Si al mejor oferente yo no puedo eh, ir hoy día, como, como cualquier asalariado, ir y poner y decir, y voy a poner un auto, un auto eléctrico en la Argentina, cuando en la Argentina un auto eléctrico puede costar 10 millones de pesos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos, ¿Cuántos taxis puede tener un propietario? Hasta cuatro. Hasta cuatro. Hasta cuatro. ¿Y eso pero lo se, ven bien? Sí, sí, y, pero se pueden formar sociedades, se pueden formar mandatarias, como el mismo gobierno no, no, nos dijo. O sea, no, el tema no pasa por la cantidad de vehículos, porque acá no se trata de que una persona tenga muchos o pocos vehículos, se trata de que brinde bien el servicio y que esté encuadrado en la ley. Nosotros nunca vamos a querer trabajar fuera de la ley, por eso, y les agradezco el espacio que nos dan, Vuelvo a repetir, el taxi de la única forma que puede cobrar es por el reloj. Nosotros tuvimos muchos inconvenientes con llamados que nos decían que algunos choferes cobraban por un teléfono. Y nosotros les decimos que el taxi cobra por el reloj, es la única manera. ¿Pero y si es más barato? ¿Cómo de, si? ¿Y si usan Uber ahora, por ejemplo? Y ahora y resulta la, más ahora, barato. La, la persona que se sube no va a decir, sí, a mí cobrarme por el más caro, va a decir, cobrame por el más barato. Y bueno, entonces ahora tendríamos que decirle al gobierno eh, cómo lo vamos a hacer. Yo creo que esa pregunta le corresponde al gobierno. Lo que hacer? dijo Memas Cerrato acá es que van a tener que regirse por la tarifa del taxi. ¿En ese caso no tendrían que inconvenientes? Y No, en absoluto. Pero ¿Si lo... se paga lo del taxi? Si se paga lo del taxi, indudablemente. ¿Cómo porque... lo van a regular? Es la pregunta. Exacto. ¿Cómo lo van a controlar? Dice usted. Y claro, ¿cómo lo van a controlar ellos? ¿Cómo lo van a controlar ellos? Que efectivamente por... cobren de acuerdo a lo que dice... Por eso, por eso le digo, o sea, hoy día, hoy día nos están tirando un... No, no quiero decir la palabra, nos están tirando un muerto a nosotros del cual no nos queremos hacer cargo. Porque hoy día nosotros le estamos haciendo la propaganda a Uber. O sea, Uber usted dice Uber acá en Mendoza, no funcionó y está buscando, está buscando aliarse, la, con, aliarse para... con el taxi. Es indudable. y Es más, yo lo voy a decir abiertamente, a nosotros nos consultaron desde Uber y ellos nos dicen que en la tarifa nocturna nos triplican. Entonces, es mucho más caro, claro. Es mucho más caro. Entonces, yo no entiendo la gente por qué dice que el taxi eh, sí, el taxi no, cuando en realidad lo que deberíamos haber hecho desde un primer momento es haber hecho una licitación en el 2008 cuando se hizo. Pasó al 2018, hagamos otra. Está bien, vino la pandemia, no se pudo. Bueno, pero busquémosle la vuelta para poner más autos, taxis en la calle, que es realmente el que deja la plata acá. Nosotros tributamos acá. Yo quisiera preguntarle a, en la FIP o a la gente que corresponde, ¿a dónde está tributando Uber? Ahora, sin ir más lejos, el 8 de septiembre en, en Bruselas van a abrir los documentos eso de toda esta investigación periodística que se ha hecho sobre la gente que le facilitó la entrada a Uber en muchos lugares. Yo creo que deberíamos estar más preocupados de eso. Eh, vamos con los mensajes 2613-444444 eh, Vamos a repasar lo que ustedes nos cuentan del otro lado Quizás estén demonizados también los taxis, ¿no? Hay como una mala propaganda, después se lo pregunto Hola, buen día, yo quise viajar en taxi desde el aeropuerto a Las Heras Y el taxista me dijo que tenían tarifa plana Y eh, que me tenía que cobrar sí o sí mil pesos A la media hora vino otro chofer y me dijo que ellos tienen que cobrar lo que dice el reloj y que lo tengo que denunciar. Claramente llamé a un Uber porque me dio más confianza. Bueno, como acá tí. tiene que cobrar lo que dice el reloj y punto? ¿O ahí, no? se da, ahí se da cuenta lo que hicieron con esta propaganda. El, el, el, taxista, el taxista es un ser humano común y corriente y es el mismo conductor que puede tener Uber. Si a usted le da la posibilidad de, de, de cobrar más caro, ¿no lo va a hacer? Si usted sabe que está, está realmente... Si Uber está legalmente metido en nuestra provincia sí. y puede cobrar eso, ¿por qué el taxi no lo puede cobrar? Entonces quiere decir que la tarifa del taxi siempre sigue siendo más baja. Uh -huh. Seba. Buenos días, es imposible que Uber se maneje como taxi porque algunos coches están deteriorados y viejos. No darían con los estándares de Uber. Para los usuarios el Uber es más económico y seguro. No siempre, esto es un mito, ¿eh? ¿Lo económico? Sí, sí, totalmente. Lo de económico sí es un mito, lo de seguridad a lo mejor no, no quiero decir que los taxis sean inseguros, pero sí en la plataforma de Uber vos sabés... ¿Quién, te, quién está, te está transportando? Está puntuado por exacto. varios usuarios. Y, te, y te, puedes ver si, exacto, si tiene algún comentario negativo de otra persona que lo yo haya usado. Yo creo utilizado. que desde ese lado transmite más seguridad. En, la, en la aplicación que, que trabaja con llamenos y Radiotaxi pasa También, exactamente... Pero ¿por qué no se...? A ver, yo particularmente no conozco a nadie que use esa aplicación. ¿Por qué crees que no, no se ha popularizado, digamos? A lo mejor le falta sí, publicidad. Quizás quizá, eh, se le hace falta publicidad, quizás, sí, puede ser. Pero en realidad son radios que llevan muchísimos años acá. Eh, ¿Quién no conoce los números de las radios que nosotros sí. manejamos? A mí me da, yo llamo y da, a mí me da seguridad, digo, pues la he usado mil veces, digo. claro, son números recontraconocidos además. Uh -huh. Los taxistas primero deberían hacer cursos sobre el trato a los pasajeros, no les importa ir fumando adentro, pelearse con conductores en pleno viaje. Además, los autos están en estado de, deplorable. Ellos nunca tienen la culpa, siempre es de los demás. Totalmente de acuerdo con el señor taxista. Uber es engañoso quiere comprar a la gente para que trabaje para ellos y así llevarse la plata al exterior sin pagar impuestos en nuestra provincia. Buenos días, mi pregunta es ¿por qué el mismo viaje en taxi me salió 530 de ida y a la vuelta me salió 700? Pregunta Elsa de Guaymallén. A lo mejor cambió el horario. Claro, ¿sí? gente, ¿Puede, puede También ser? el recorrido ¿Sí? puede hacer que, claro. que tengas más calles en contramano y hagas otro sí, claro. recorrido de ida que de vuelta. ¿no? La gente prefiere Uber o Cabify porque los autos son más nuevos y brindan seguridad, ya sea por parte del chofer o por parte del... Eh, de saber qué es lo que se va a pagar. Se amoldan a lo nuevo o se retiran. Saludos. Bueno, es que acá hay, una acá. hay de todo, ¿no?, claramente. Claro Puede sí. haber algún chofer mal gestado Totalmente. ¿eh? De un lado Totalmente. y del otro. O alguien que va fumando, por ejemplo, que pasa bastante en los en los taxis. Eh, yo un creo que, que eso en el momento lo tiene que denunciar. Y uh -huh. te dicen, eh, te molesta que vayas fumando y, y te, te ponen en una situación incómoda. Yo creo, yo creo que eso, se, eh, volvemos a lo mismo de recién. O sea, yo creo que en el taxi todo se magnifica. Porque, uh -huh. ¿qué es lo que pasa?, es Entonces, el que dice que pasa lo mismo mirás. al otro lado. Exacto. Del otro lado pasa igual. del otro lado pasa igual. Y ojo. Hay autos malos. Yo, yo, lo dije un, yo lo dije en un momento y creo que por ahí algunos se rió, pero no son extraterrestres la gente de Uber. ¿eh? No son. Es la misma gente que, que, que vive acá y que, y que maneja. Muchos, muchos que manejaban taxis y que se exacto, pasaron a trabajar exacto, a Uber. Ajá. Exacto. En, en, su momento, en su momento pasó con el remis legal. ¿Qué es lo que pasa? Estaban arriba del taxi y andaban en remera. Pero si iban al remis legal ya andaban de corbata. Uh -huh. eh, yo creo de que acá eh, lo que hay que sacar de, de tela de juicio es la calidad de personas eh, En el taxi, y lo hablo yo con conocimiento, pero yo estuve 34 años arriba del taxi. Y yo creo no tener una sola denuncia en transporte. Y así como yo, yo le puedo nombrar pero miles de personas que han manejado taxi que son excelentes. Hoy día no podemos de estigmatizar y decir toda la policía es mala o todos los médicos son malos, todos los taxistas. No, hoy día claro. estamos poniendo sí. en tela de juicio que el taxi no brinda un buen servicio. Y yo le diría a la gente que salga a la calle y mire también la cantidad de unidades nuevas que con muchísimo sacrificio hemos puesto. Entonces la gente para llegar a tener un taxi hoy día partamos desde la base que usted para preparar un auto necesita 500 mil pesos. Para prepararlo. Ahí usted nota que es este, competencia de leal Porque un Uber solamente alcanza Agarra el teléfono y sale a trabajar Sí, pero ahí en Uber te pueden decir Que ellos le exigen que el, que el auto tenga Cinco años, cinco cinco años, años No más de cinco años de antigüedad Perfecto, pero ¿qué es lo que pasa? Pero Nosotros... puede ser cualquier auto ¿eh? Exacto Sí. Nosotros tenemos un auto sedán... Absolutamente incómodo Claro, un sedán cuatro puertas No nos admitieron más lo voy a nombrar el, el Corsa, uh -huh. el famoso Corsa. Sí. El famoso Corsa para nosotros nos dio un excelente resultado en cuanto a los costos de mantenimiento, sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron eh, todo el énfasis en ese en ese auto. Dijeron, ese auto no puede andar más, ese auto es chico, ese auto aquí, ese auto allá. Yo la saco hoy día a la calle y yo le muestro Uber, que son Fiat Movie, que son eh, el, los otros, los Volkswagen Golf, que no tienen, no tienen baúl. O sea, ¿es más grande ese auto que el Corsa? No. Entonces, yo creo que acá de una vez por todas nos tenemos que sincerar todo. ¿Qué es lo que quieren hacer con el taxi en Mendoza? Que nos digan de frente, nosotros vamos a poder tener algún día la ayuda que realmente necesita. Nosotros no tenemos subsidio. Uber y las plataformas, ¿Qué es lo que en el, la ley 9086 dice, de que si ellos eh, ponían en Mendoza a trabajar, tenían que rentarnos a nosotros, o, o sea, tenía que ir a nosotros un 1,5% de su recaudación bruta, ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con eso nosotros cambiábamos unidades. Después, en un apartado especial que se hizo en esa ley, pusieron, si ponía domicilio legal en Mendoza, como que tributaba en Mendoza, esa plata no la tenían que destinar. Entonces, nosotros nunca vimos ese, ese retorno, que ellos cuando entraron las plataformas, dijeron, ese 1,5% va a ir para que el taxista pueda cambiar unidades. ¿O oh, casualidad, ahí nomás... Sacaron un, un apartado en donde dijeron que si ponían domicilio legal en Mendoza no iban a aportarlo. Ahora, ¿qué, ¿qué perseguiría el gobierno entonces detrás de habilitar con todo esto que usted nos dice a, a Uber o darle más facilidades? No lo sé, justamente eh, es lo que nosotros estamos viendo y pensando. ¿Por qué en otras partes del mundo se hizo esta investigación? ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? ¿Por qué... Esa hazaña de decir, si tenemos un servicio público de pasajeros que funcionaba, ¿por qué no hacemos una política de Estado sobre él? El... Así como se hizo con los colectivos. La línea de colectivo hoy día es excelente. ¿Pero por qué? Porque el gobierno puso énfasis en eso. ¿Por qué ese mismo énfasis no se puso en los taxis? Y decir, bueno, para... Pero si ustedes sospechan algo, que, que puede haber algo... Yo yo no lo sospecho, tampoco lo voy a decir abiertamente, uh -huh. pero yo le, le puedo decir de que en todas partes del mundo se le negó la entrada legal como se le hizo acá, y acá se le, se les permitió. Mendoza es la única provincia en el mundo, dice Legal, legal. En el que funciona legalmente legalmente, el servicio. Legalmente. En ningún servicio? otro país, avanzó? en otros lugares conviven. Conviven, pero Ajá. por una cuestión, pero la ley, tal cual como fue sancionada para que ingrese a Mendoza, Solo nosotros en Mendoza. fuimos los pioneros. Ajá. En, en Buenos Aires sigue siendo ilegal. Sigue de hecho, hay ilegal. una guerra. Y es más. Hay, hay una guerra hay un entre juicio, taxistas y, y. Hay un juicio que está latente en Buenos Aires, justamente por estas plataformas. A mí me pasó en marzo que estuve en Buenos Aires y las tarifas de taxi se habían quedado tan atrás que Uber y Cabify salía el doble. En horario normal, ¿eh? porque a la noche Igual te, acá te, te pasa, ponen eh? un plus el, de rarísimo sí. de, de alta demanda sí, y te, te, sí. te suman ese plus. Bueno, yo lo, me manejé en taxi porque ah, me salía muchísimo más barato. Totalmente, a mí me está pasando últimamente, el, el, el, perdón la autorreferencia, yo circulo, tengo vivo muy cerca de acá este y el Uber el otro día me cobraba 1.500 pesos... Para ir de acá Muy a cerca. mi casa, ustedes saben dónde vivo. Muy cerca. ¿Y, bueno, eh, ¿Y el taxi? Y el taxi, creo que 400 kilómetros. No, por eso digo que es un mito, claro. no siempre es más. No más siempre. No, no, Hay claramente. veces que no sí, ¿no? principio igual. sí, también, también cuando arrancó la aplicación sí, pero sí. después los precios fueron aumentando y la verdad es que el, generalmente en horarios nocturnos es mucho más barato un taxi que pero un. Pero eso sí, para el usuario veo que a lo mejor. Es hay un tema una... de interfaz. Exactamente. Me hay como cierta o más posibilidades, porque en mi caso pude elegir. Exacto. Dije, bueno, no me no voy a tomarme un Uber porque me sale dos veces más caro que tomarme un taxi. Eso. Pero pero chequeé la tarifa. Pero Eso a veces que... en el apuro no la chequeas A veces en el apuro se llama un Cabify rápido. Sí. ¿Entendés? Y no chequeaste, ¿por qué? Porque creíste en ese rumor popular que claro. dice que es mucho más barato, más cómodo, más fácil. Fa... Y no es así. Claramente yo creo, no es yo creo justamente que a donde debería apuntar el gobierno es a reforzar el sistema de taxi mendocino. Yo creo de que ellos tienen una tarea pendiente, es más, dicho por el mismo ministro de, de Transporte que Natalio Mema, él nos dijo que él tiene una cuenta pendiente con nosotros. Yo creo que la cuenta pendiente lo tiene que llevar a él a retrotraerse y mirar qué es lo que se hizo mal con el taxi. Y, Programar una política de Estado y el taxi tiene que ser excelente. Es más, usted va a cualquier país del mundo y lo primero que mira es eh, el, el taxi. Ah. Y no es porque yo esté eh, en este rubro, es lo que he hecho toda la vida, pero si usted va a Madrid va a mirar, ah, mira qué lindo el taxi, o va, va a ver ese tipo de cosas. ¿Por qué no llegar a Mendoza y, de, y sentirse orgulloso <risa> del sistema de taxi Hoy que pasa tiene Mendoza? Eso. Hoy vos crees que si en un extranjero, ¿qué, ¿qué opina del taxi? No, no, indudablemente que no lo va a opinar. Porque tenés un sector, tenés un sector que le falta esa ayuda del gobierno para poder cambiar unidades, para hacer un montón de cosas. Hay mucha gente que ha podido cambiar las unidades, pero hay sí, otra gente que no. Que no.